El nombrado Héctor Miguel Reyes denunció este martes que dueño de terrenos invadidos en la comunidad Las Guasmas Llegó a la calle 14 del sector Villaverde y realizó disparos sin ningún motivo Habito visto porque Víctor Grulló ahora cree que esto aquí es un campo de tiro Aquí en el de tierra, ninguno de los invasor de tierra pasa por lo de él ni por lo mío. Entonces está bajando aquí abajo a tirar el tiro como si esto fuera un este Es lo que es un cowboy, un vaquero en inglés que dice eso y es que es un deportado igual que yo también. Y a él nadie tiene miedo aquí. Porque ahora los linces que tienen ahí, lo que hace es que se ríen de los chistes que ella hace. Porque él tira tiros para acá. Y los, los lince porque se ríen es ¿eh? porque le da a los linces dinero. le da a mí 300 pesos a ellos mismos. Ellos viven allí mismo que estaban metiendo los tigres ahí la tierra. Y ningún tigre, ningún tigre pasa por los de por ahí. Ni tampoco por aquí. Para que vengan a traer tiro aquí abajo. Anoche eran las 5 y media de la madrugada y eso me está tirando un campo de tiro aquí. Los niños aquí, ninguno puede dormir, aquí no hay niños porque están todos grabatizados, no está ninguno aquí porque están todos para allá abajo. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.